ellos hablan de calle pero no tiene hood rompiendo la rule nos fuimos de tour lo prendo en el punto Laica like sin singapur porque vengo del sur entramos en el club ellos hablan de calle pero no tienen hood rompiendo la rule nos fuimos de tour lo prendo en el punto Laica like sin singapur ella es como mi vivo lindo sin autotune mucha golche y matín de street run la calle fue mi única school sin caché coronamos No salgo en la foto, salgo en la placa, no la entendés, pero sé que te atrapa. Venga, está exclusiva, yo le doy no se sacia. Se llenan la boca con mentiras y falacia. Escucha mi tema, me dan la gracia. Estamos sonando con sí. emblemas, tú estamos feliz. Si me no sientes si miras mi cara, léeme los ojos, sabes que no mientes. No tenés que dudar, yo te salgo a buscar con cuchillo en los dientes. Decime si lo, si lo, si lo sientes, si lo siente. Venimos del sur, entrando en el club. Ellos están hablando calle, pero no son del hood. Rompiendo no la rule, nos fuimos de tour. Lo prendo en el punto, La like laica Singapur, porque vengo del sur, entrando en el club. Ellos están hablando de calle, pero no son del hood. Rompiendo no la rule, nos fuimos de tour. Lo prendo en el punto, La like laica Singapur, laica like Singapur. La Ika Singapur de la RIA, eh. Caro, de la RIA, Harry uh, Yardigo TV. Oh, sí, yeah. Lucien, Lucien. Venimos del sur, entramos en el club. Ellos hablan de calle, pero no tienen hood. Rompiendo la rule, no fuimos de tour. Los prendo en el punto. La like a Singapur, porque vengo del sur. Entrando en el club, ellos hablan de calle, pero no son de hood. La like casa en Singapur, la like casa en Singapur like